Hola, mis amigas, ¿cómo están hoy? Este, Estoy aquí en la emergencia, todavía no sé qué tengo. Me están haciendo exámenes. Saludos, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana de notificaciones. Les voy a mandar saludos al mundo de la tía Mari, que siempre está pendiente de mí. Eh, les voy a estar dejando saber este, después, cuando sepa qué es lo que me está pasando. Aquí estoy, ahí está mi esposo y no sé, me levanté con un dolor y me hicieron un estrés cardíaco y, y tengo una infección urinaria y no sé, algunas cositas más que ahora van a ver. Ah, cuídense, cuiden su salud. Yo me he estado cuidando, pero no sé, comencé la semana pasada con un dolor de garganta y dejé que mi cuerpo lo... No quería como tomar antibióticos. Pero luego me... En vez de sentirme mejor, me sentía peor. Entonces, está la... Sí, está la maquinita ahí sonando. Entonces me sentía peor. ¿Eh? Ok. Y... Y entonces um, de, me sentía peor, peor, peor hasta que hoy a la mañana ya no pude más y le dije a mi esposo, vámonos porque ya no soporto el dolor. So, no sé, en cuanto sepa qué tengo voy a estar bajando otro videito Solo quería saludarlas y decirles que me disculpen que no he estado bajando videos porque no he estado muy bien de salud y que las quiero mucho. Compartan, comenten, suscríbanse porque no me olvido que voy a estar compartiendo con ustedes un regalito solo entre mis suscriptores. Si es, tienen que estar atentos porque si no se lo van a perder. este Besos.